Te saluda el profesor Mario Héctor Bogel Vamos a ver el software en la nube Alerta Gerencial Este software te va a permitir dar seguimiento al Balance Scorecard Presenta un modelo matemático de indicador único Lo cual simplifica el Balance Scorecard o un sistema de indicadores de gestión Fíjate, estas son las perspectivas de un Balance Scorecard Finanzas clientes, aprendizaje procesos y en el centro, el estado en que se encuentra el Balance Core card, Está al 67.37%. ¿Qué significa? Que todos los objetivos de todas las perspectivas en su conjunto se encuentran en ese estado de avance. Si yo hago clic en una perspectiva, por ejemplo, la de procesos, puedo ver qué objetivos tienen, qué indicadores tienen, qué planes de acción tienen. Si no hay registros, también me lo informa. El mapa estratégico del Balance Core Car se encuentra dentro de este software y yo puedo ver la visión, puedo ver la misión, puedo ver los temas estratégicos, liquidez, rentabilidad, crecimiento, en este caso, puedo ver los objetivos. Cada objetivo tiene un velocímetro que indica el estado en que se encuentra y un color rojo, verde, amarillo para indicar el estado también en el que se encuentra el objetivo. Si yo hago clic en un tema estratégico, por ejemplo, rentabilidad, voy a poder analizar la estrategia de rentabilidad sola, sin que estén los otros temas y sin que estén los otros objetivos. Esto es muy rico para analizar el avance de una de las estrategias dentro del Balance Scorecard. Eh, hay un gráfico que permite ver los resultados. Podemos ver un objetivo, elegimos el que queremos, dentro del rango, que queremos, y también una tabla que nos muestra cuál, es, qué, cuál era la meta, cuál fue el logro y cuál es el resultado alcanzado. A ti, ¿te resultaría útil poder ver en tres clics el resultado que está logrando cada director, cada gerente o cada colaborador? Todo está online, todo está en la nube, no hay nada que instalar.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 Otra vez te pregunto, ¿te resultará útil poder ver la información en tu celular o en tu tablet? Mira, yo estudié personalmente con el doctor Robert Kaplan. Yo imagino que sabes que el doctor Robert Kaplan en Harvard, en Estados Unidos, crea el Balance Core Car. Tuve el honor de viajar y de estudiar personalmente con él, lo cual me permitió crear este software de acuerdo a sus enseñanzas. Te invito a descargar ahora un demo gratis